Restas con reagrupación. Recuerda que restar significa quitar una cantidad a otra. Por lo tanto, nuestro resultado debe de ser menor a la cantidad original. Veamos un ejemplo. 96 menos 38. Recuerda que siempre empezamos por unidades. A 6 yo no puedo restarle 8, por lo tanto tengo que reagrupar. El 9 le voy a pedir una decena, por lo tanto, 9 menos 1, 8. Esa decena la voy a reagrupar a las unidades. Una decena y 6 unidades, me da 16. Ahora sí puedo hacer 16 menos 8. 16 menos 8, 8. Y 8 menos 3 es igual a 5. Por lo tanto, 96 menos 38 es igual a 58. Veamos otro ejemplo. 54 menos 29 Recuerda, siempre empezamos a resolver por unidades. A 4 no puedo yo quitarle 9, por lo tanto debo reagrupar. De las 5 decenas tomo una y por lo tanto quedan 4 y las reacomodo. Me quedan 14. 14 menos 9 me da 5. 4 menos 2 me da 2. Quiere decir que 54 menos 29 es 25. Uno más. 73 menos 56. Recuerda, siempre empezamos por unidades. Como a 3 yo no le puedo restar 6, debo reacomodar. Voy con las decenas. 7 me da una decena, por lo tanto se vuelven 6. Esa decena la reagrupo y formo 13 unidades. 13 menos 6 me da 7. 6 menos 5 me da 1. 73 menos 56 es igual a 17.